En este módulo hablaremos de los materiales que nos ayudarán bastante a lograr nuestro acabado final. Hablaremos entonces de los lápices de dibujo. Los lápices de dibujo vienen categorizados en una serie de durezas, de H a B. H significa hard, B significa soft, blando y duro para dibujo. Podemos encontrar en el mercado distintas líneas de lápices. El grafito es uno de los componentes más importantes del mismo. Este sirve para marcar en una escala de dureza y de oscuridad. También tenemos lápices mecánicos o los que llamamos portaminas. No tienen ninguna diferencia, simplemente facilitan la utilización del dibujo y nos van a permitir de una manera más agradable poder controlar la mina en conceptos más básicos y de ilustración continua. Tendríamos que utilizar también los tajalápices que nos van a servir para afilar continuamente nuestras minas de dibujo para tener un acabado más profesional y más fino. Por último, necesitaríamos una goma de borrar, en este caso yo tengo esta, o algo un poco mejor y más profesional que es el limpiatipo. El limpiatipo es una goma de borrar maneable y nos sirve mucho para limpiar nuestros dibujos. Ahora en los sustratos tenemos bitácoras de diferentes tamaños, en esta tenemos bitácoras de 35 x 25 con diferentes papeles, el papel nos va a ayudar también a tener diferentes acabados, es importante tener un papel que tenga un gramaje superior a 35 o a 90, esto nos ayudará a la calidad, también tenemos bitácora de papeles orgánicos que nos pueden ayudar a tener diferentes técnicas y a lograr diferentes acabados en nuestras composiciones. Y por último poseemos la bitácora de 35 x 50 que nos ayudará a tener ilustraciones mucho más grandes, no hay una norma establecida de cómo ilustrar, pero ten en cuenta que cuando ilustras en hojas de tamaño más grandes esta te va a ayudar bastante para poder desarrollar mejor tu creatividad. Los lápices de dibujo vienen una cantidad de marcas y de gramajes. En este momento tenemos los lápices H. No es necesario que tengas una gran cantidad de lápices. Con 6 lápices es suficiente. 3H y 3B. Como podemos observar, aquí tenemos un lápiz 2H. Un lápiz bastante rígido que nos va a pintar gris. Este tipo de lápices, como podemos observar y escuchar, generan un trazo bastante fuerte tenemos un lápiz H5 escuchemos pues vamos son lápices bastante rígidos y nos van a dar un acabado gris ideales para dibujar en inicio un boceto básico o también los delineantes de arquitectura los escogen porque no sueltan grafito y no ensucian tanto las hojas procedemos con el lápiz 5H como pueden observar tenemos también que va cambiando la dureza y nos va soltando un poco menos de grafito. Vamos a hacer la categorización diferente del lápiz B. El lápiz B, por el contrario, tiene más grasa, es más suave, es ideal para sombras y hacer bocetos más fluidos. Como podemos observar, ya nos está dando un trazo más oscuro y suelta más grafito. El lápiz 2B es el más utilizado por los artistas, ya que está en la gama de la mitad. No es un lápiz tan gris ni un lápiz tan oscuro y permite hacer bocetos un poco más fluido. Como podemos observar, es más suave y ya nos está dando una coloración más oscura. Cuando venimos al lápiz 5B, empezamos a entender que es un lápiz más para sombras y acabados finales. Este lápiz se toma con más suavidad, ya que el grafito que él suelta es mucho más oscuro el lápiz 6b 7b 8b y 9b ya empiezan a ser considerados de la gama de carboncillos son utilizados para obras más grandes acabados mucho más robustos y sombras más oscuras y definidas como podemos observar es un lápiz supremamente suave y suelta en cantidad grafito estos trazos nos permiten escuchar cómo hacer el acabado y cómo cada una de las líneas que vamos estudiando con los lápices nos van a servir para ir avanzando en nuestra composición final. Es importante que conozcas las cualidades del grafito, para qué nos sirven, cómo podemos utilizar los lápices, así la ilustración va a quedar mucho mejor si entendemos la naturaleza de los mismos los materiales son el sustrato que va a soportar toda nuestra obra en el mercado también encontramos distintas bitácoras y distintos materiales por lo general vas a encontrar papel bond base 90 ¿Qué quiere decir esto de los grados o el gramaje del papel significa lo que pesa una hoja 100 por 70 en un gramaje establecido cuando nos dicen este tipo de cosas nos están refiriendo a la textura la calidad y la fuerza que tiene el papel en este momento tenemos un papel opalina, tenemos un papel bón y un papel de dibujo todo este tipo de circunstancias nos van a ayudar a definir qué tipo de acabados necesitamos la calidad del papel requiere que esté dentro del gramaje y el calandrado entonces cuando vamos a trabajar nuestras ilustraciones yo recomiendo ampliamente un papel bón de más de 90 gramajes porque es un papel más calandrado quiere decir un poco más acolchado va a resistir mejor el trazo y te va a ayudar a mejores sombras.